Hola, soy Analías Aldías, soy del barrio Calle Ciega, número 10 y hoy estoy acá eh, para comentarle lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Eh, yo tengo a mi nena de dos años, mi bebé de cinco meses y el día miércoles el eh, cayó internado, eh, le salieron unas manchas en su piel, en su brazo y en sus piernas, eh, unas manchas que empezaron con puntos rojos, después se pusieron fucsia y en el hospital no sabían cómo tratarlo me dijeron que era una enfermedad que podía venir como del agua como del aire pero eh, yo creo que del agua no puede ser porque el agua la vienen a, a ver y supuestamente está bien el agua no tienen no tiene nada eh, entonces el agua no puede ser eh, mi nene eh, con esa enfermedad se le pudo haber ido a los riñones se eh, lo pudieron haber trasladado porque el hospital de allí no tiene eh, no tiene cómo tratar con esa enfermedad y estaba desesperada porque fue horrible eh, su, su cuerpo está todo manchado eh, ahora recién se le están yendo las manchas que le tardan tres semanas en irse y es horrible vivir acá eh, este barrio está hace más de 85 años está acá y es horrible en las noches de las dos en adelante se puede escuchar los ruidos cómo golpean los martillos no sé qué harán pero es imposible dormir acá eh, a familias les molesta mucho porque es un infierno vivir acá, era un barrio tranquilo antes estamos en zona de Chacra ¿no? más allá de la ruta antes no se sentía no se sentía ruido más allá de los autos pero ahora no, es imposible en el día es un olor azufre es el olor fuerte no, no se puede explicar el olor y yo les invitaría a que vengan eh, los invito a que vengan que se queden una noche porque más de una noche no van a aguantar eh, no nos dan bolilla, porque es cierto, no nos dan bolilla, tenemos muchas quejas, somos alrededor de 20 familias que vivimos acá y no nos dan bolilla. Eh, ¿Y por qué no nos dan bolilla? Porque nosotros somos, una, eh, somos familias humildes, personas que tenemos casa de madera, de nylon, que el techo son nylon, entonces no nos dan bolilla, porque nosotros no tenemos el dinero como para acudir eh, a abogados buenos o, o esas cosas así. Eh, nosotros sufrimos mucho, acá no es que nosotras hacemos paro o empezamos a pedir ayuda a los medios porque tenemos ganas, porque estamos al cohete. Sino que estamos viviendo una situación fea y es horrible. Ahora empezó con el, con el tema del embarazo, que eso es lo que me da miedo, que yo eh, el primer embarazo la pasé re bien. Ahora vengo con complicaciones y, y también lo veo en mis sobrinas, que tuvieron bacterias donde le agarraron convulsiones, eh, fiebre, vómito. Eh, y es cosa que asusta, y porque yo tengo a mi hijo, voy a tener a mi otro hijo y, y no quiero que eso le pase a mis a mi hijos, hasta mi, mi nene que tiene cinco años todavía está peleando con un con una alergia que no se le puede ir, que no sabemos si es por, por el tema de la petrolera, porque yo lo llevo al dermatólogo, me dicen que es alergia de gato, eh, le dicen que es alergia de la tierra, le dicen todo, eh, todo eh, cualquier dermatólogo le dice distintas, diferentes cosas. Pero nadie me pueda dar una certeza de qué viene. También cuando nosotros con mi hijo vivíamos acá, tuvo problemas respiratorios, broncoespasmos, eh, también fiebre, vómito. Y yo cuando mi mamá empezó a decir que los problemas eran de la petrolera, eh, yo sí, donde yo tenía mi marido, yo me lo llevaba pero yo seguía viendo las cosas que pasaban acá y me daba cosa, porque ahora volví yo para acá y ahora me está pasando a mí y veo que a la, toda la, acá en el barrio están pasando por enfermedades diferentes, pero de que el pozo está activo, hay enfermedades. Cuando no está activo, acá no, no pasa nada. O sea, eh, no hay otra, otra manera de explicar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 Eh, cosa que acá nunca se vio alguien, era el barrio donde no se enfermaba nadie y ahora están todos enfermos y no por la, por la, ¿cómo se llama esto? Por la pandemia, sino por otras cosas que, que se quieren lavar las manos cuando uno quiere reclamar Y usted va a entrar a la casa de mi mamá, eh, el piso está todo roto que eso fue al principio de la primera queja que hizo mi mamá el piso todo roto, eh, las paredes que mi mamá también se le cayó, que le tuvieron que hacer una pared nueva y ellos no se la pagaron, lo tuvo que pagar ella. Eh, y eso no, no los pagan ellos, los pagamos nosotros, que nosotros trabajamos el día a día, como dijo mi, mi tía Analía eh, mi mamá trabaja por nosotros, mi hermano trabaja por nosotros y no va a estar pagando eh, medicamentos que a, apenas nos alcanzan que nos enfermamos por culpa de ellos pero nosotros tenemos que comprar los medicamentos. Y... Eh, quisiera que hagan algo, quisieran que vengan a vernos, que vean la situación por la que estamos atravesando, la preocupación de cada madre, de cada abuelo, de, de ver los nenes, de, de nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos, de que cada vez esto está, está empeorando, que va de mal en peor, no podemos vivir tranquilos, no sabemos con qué lo vamos a encontrar en el día de mañana. Tenemos vecinas, mis hijas, eh, eh, mamás embarazadas eh, que están corriendo riesgo, que los bebés... O pueden hacer enfermos los bebés o, o tienen problemas ellos, la, los análisis dan alterados, dan mal, no tenemos una buena respuesta, lo dicen que el agua, lo echan la culpa así, o directamente no los dicen de qué proviene. Nosotros queremos saber o queremos que hagan algo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nuestras mamás que están embarazadas. Eh, estamos cansados, queremos eh, una respuesta ya sea de quien tenga que darnos, pero necesitamos que nos responda y que nos digan qué, qué está pasando, por qué tantas enfermedades, eh, por qué el pozo trabaja y sin darnos respuesta, trabajan día y noche, eh, no se preocupan con la gente que vive acá, eh, para ellos, ellos dicen que no molestan y a nosotros sí nos afectan. Tienen que estar acá para poder vivirlo, para poder sentirlo. Que hay noches que no se pueden dormir, eh, gente que amanece y gente que al otro día tiene que trabajar y se levanta como puede con sueño, con fiaca, porque no. No, no en la noche no quieren un buen.